Hola a todas, bienvenidas nuevamente. Estamos comenzando campaña número 22. Ana Avani les saluda siempre con la misma intención de apoyarnos y hacer crecer nuestras ventas por cada campaña. El día de hoy vamos a hablar de muchas cosas buenas que vienen en la revista. Como pueden ver, tenemos bastantes folletines y los libros del que hay de nuevo, que estos traen las cosas mejores para la temporada. Cuando digo mejores es porque son las que van a impulsar nuestras ventas. Pero vamos a comenzar siempre por los folletines que no les deben de faltar. Estos folletines por favor revísenlos porque vienen muchísimos productos, más por menos. Estos son los que se deben enseñar constantemente a las clientas porque a ellas les gusta comprar más por menos ¿verdad? Así que tenemos dos cremas para el cuidado de la piel la, la reafirmante más la crema del contorno de ojos para levantar los, eh, la piel de los ojos caídos y a, arriba del párpado también. Viene un combo súper especial, dos cremas por el precio prácticamente de una dos por 3599 con centavos. Para las señoras que padecen de manchas causadas por el sol o manchas causadas por la edad. Tenemos también de la línea ANU el SET de completamente even, ¿verdad? Y tenemos la crema correctora para círculos oscuros en alrededor de los ojos. No nos pueden faltar las mascarillas, ¿verdad? Así que aquí está la, la variedad completa de, eh, de tratamiento para que podamos rejuvenecer más la piel. Como pueden ver, vienen bastantes ofertas que usted no puede dejar pasar, especialmente estas, como por ejemplo el aceite Skin So Soft, Viene con, con una crema gratis prácticamente 12.99, el de 16.9 onzas, más una crema gratis por 12.99 centavos. Así que no lo dejen pasar, esto está súper bueno porque vienen en las tres variedades que ustedes ya conocen, ¿verdad? También tenemos de la línea de, para los niños, tenemos un combo de dos piezas por $11.49, más un combo de, pie, de, de tres piezas por $16.99. Esta oferta, por favor, mucho ojo a todas las representantes eh, que estamos haciendo levantar las ventas. Eh, Esta es la que más debemos hablar ahorita. Y son dos eh, perfumes por $16 dólares, o el set de, de perfume con, con la crema por 15,50. Para que ustedes más o menos tengan una idea de cuánto sale a precio de mayoreo, son dos productos eh, por 16 con 16 dólares. Exactamente menos el 40% suyo. Son exactamente. 9 dólares con 60 centavos por estas dos, así que por favor no lo dejen pasar. Bueno, también tenemos acá eh, el set de tres piezas, con, es el Mesmerize de hombre. Este es otro de los mejores vendidos que tenemos en esta temporada y casi siempre, en todo el año es lo que más vendemos. El set de, 10, de 15 dólares, esto les cuesta nada más y nada menos que 9 dólares, así que por favor a promoverlo, a llamar a ese cliente que nos compra, ¿verdad? Este, por mayor, porque a veces se abastecen para todo el año y así nos están este, pidiéndolo cuando venga a precios más caro, ¿verdad? A veces vienen a 2 por 26 o a veces vienen a 13.49 cada uno, así que bueno, avisarle. A las amantes del maquillaje, por favor, mándenles un mensaje, porque vienen dos productos por 6 dólares, dos productos por 8 dólares, donde ustedes le pueden tomar mucha ventaja y ellas también. Así que por favor a compartir. Por favor también comparta que viene joyería a precios de oferta, ¿verdad? Todo lo que cuesta 9.99 le sale a usted a 6 dólares, así que por favor Pase la voz a sus clientas, a sus posibles clientas, ¿verdad? Bueno, como ya terminamos este, vamos a continuar y tenemos esta revista que se, se trata de amar nuestro cuerpo. Así que mucha atención para las ofertas. Vienen tres espumas de baño por $15.99. Vienen también tres piezas también para lo que es el spray refrescante, la crema y un gel de baño por $10.49. Así que por favor compártanlo, eso está buenísimo. Eh, ahorita lo que es esta temporada ya se trata solo de puras ofertas, así que por favor hagámosle saber a nuestra clienta de que vienen súper ofertas, ¿verdad? Así que bueno, tenemos el set de dos piezas de producto, 13.50 como pueden ver el faraway Normalmente el solo cuesta $13.50, así que viene una crema gratis, así que avisémosle por favor a nuestras clientas que viene esta super oferta. Lo mismo el Little Red Dress, vienen dos piezas por $20, así que esto significa que son dos piezas por 12 dólares a las que tienen el 40%. Así que mucha atención a todas las señoras que ya se van preparando con regalitos para fin de año. Vienen oferta de tres piezas por $19.50, pero si usted está inscrita, $19.50 menos o 40%. Esto le sale en 11 dólares con 70 centavos. Así que por favor, avísele a sus representantes, avísele a su cliente de que viene una super oferta, ¿verdad? Así que esta información que les estoy dando es para que ustedes vean que como representantes le ganan y también pueden sacarle mucha más ventaja ofreciendo estos folletines. Esta oferta, por favor, no la dejen pasar, todavía está vigente. Son tres productos. Por 10 dólares viene lo que es el desmaquillador, el fijador de maquillaje y viene un, un, unas toallitas limpiadoras también. Todo esto por 10 dólares, todo esto por 6 dólares si usted tiene el 40%, todo esto por 5 dólares si usted tiene el 50%. Así que por favor. Pásenle la voz a todo el mundo porque eso es lo que tenemos que mover. Solamente las super ofertas para aumento de venta y que podamos llegar y ustedes también a lo que es el club del presidente. Así que también tenemos el set de dos piezas de la línea Hydra Fusion, dos piezas por 30 dólares con 99 centavos. Y sáquenle muchísima eh, ventaja, especialmente a esta. Yo no sé si la han visto ustedes, pero viene esta crema que es específicamente. Para este, minimizar lo que son las ojeras, para desinflamar eh, la parte eh, inferior del ojo, ¿verdad? También viene el agua micelar y viene una mascarilla por $23.99. Y mucho ojo, solo esta crema cuesta $30 dólares. Así que por favor, tome la ventaja a este super producto, ¿verdad? Esta super oferta que no me les puede faltar. En, en estas órdenes. Y las que les encanta la joyería, viene una hermosura de joyería, una super colección, así que por favor tómele mucha ventaja. Así que bueno, vamos a pasar al libro que más me encanta, porque este libro se trata de solo liquidaciones, así que yo sé que a usted también le gusta ahorrar. A mí me gusta aprovechar todo lo que está en liquidación porque le puedo aplicar. Eh, todavía el descuento de representante como pueden ver todo lo que está aquí ya tiene un 70% de descuento así que ustedes lo que van a hacer es eh, asegurarse que esté disponible porque tienen que hacerlo y de también cuando ya apliquen lo que es su descuento esto sale mucho más barato así que mucha ventaja mucha eh, ganancia al saber eh, identificar las ofertas para que sus clientes compren más por menos y usted gane más, ¿verdad? Así que, bueno, tenemos pijama de dos piezas por $16.99. ¡Wow! Imagínese que usted es nueva y le quiere tomar ventaja a su 40%, así que tómale eh, la, la mayor ventaja posible, pero mucho ojo también. Esta ropa, como está en liquidación, tiene este, eh, este diamantito que está aquí. Y esto significa que esta eh, tiene un 20% de descuento. Así que, pero esto es eh, para que usted se fije si es una representante establecida. Las representantes nuevas tiene mucha más ventaja, así que por favor, eh, mucho ojo con eso, para que se los expliquemos a nuestros equipos. También tener todo lo que es la, la liquidación de sandalias, todo lo que ha salido para el verano de este año, ya se está liquidando, así que mucho ojo, mucha ventaja viene el ver este libro. Así que la, el, el perfume Amor, Todavía está disponible a 9.99 centavos. Así que por favor chicas, este producto vale 30 dólares, pero ahorita está a 9.99 y esto significa que a ustedes les sale a 6 dólares. Si yo fuera usted volaba porque ese perfume está riquísimo, así que por favor no lo deje ir. También tenemos acá lo que es el maquillaje, ¿verdad? Cuidado para la piel y pues muchísimo, muchísimo producto que anteriormente estaba un poquito más, más caro, ¿verdad? Y ahora viene más barato. Esta crema que usted ve acá es medicinal, así que esta también usted la puede utilizar. Esto es para minimizar lo que son eh, esas bolitas que se, que se hacen en la piel, ¿verdad? Que parece como tipo salpullido, que a veces sale del calor o a veces sale de alguna reacción alérgica. Esto es para eh, la persona que padece de... De la piel, ¿verdad? De resequedad, de eczema. Bueno, entonces también aquí tenemos eh, más maquillaje donde usted le puede tomar mucha, mucha ventaja. Esto no lo puede dejar ir, por favor, eh, resérvelo con tiempo para cuando eh, envíe su orden ya usted lo tenga incluido en su carrito, ¿verdad? Así que bueno, vamos a pasar a los libros de qué hay de nuevo y este por favor tómele muchísima ventaja así que viene pero súper súper lleno de ofertas así que este libro ya ustedes pueden pedir todo lo que va a salir para la época navideña viene un surtido grandísimo de labiales de colección como también viene este esta brochita que trae eh, eh, polvo iluminador para la piel, así que si a usted le gustan los escotes va a poder dispersarlo uniformemente utilizando esta, esta brocha para que quede este, completamente cubierta el área que usted quiere resaltar más, ¿verdad? Así que tenemos dos fragancias que usted puede pedir, las puede comenzar a coleccionar. Este que está aquí es eh, el, la, el perfume que se llama Pasión. Ojalá que ustedes recuerden que había salido uno anteriormente con ese nombre y viene en una edición de colección. Vienen este bello diseño, con una cajita ya solamente le hace falta un moño o un lazo para hacerlo resaltar un poco más este bello regalo. Así que viene a $20 dólares, ustedes les pueden tomar muchísima ventaja. Y viene el Haiku, estos son uno de los clásicos, así que usted por favor puede tomarle mucha ventaja y a las chicas que les encanta el maquillaje no pueden dejar pasar esta porque viene una mini paleta de sombras eh, brillosas verdad así que esta va a costar 13 dólares por favor tómele mucha ventaja a estas ofertas que ya están pues avisando que ya viene la época de navidad a las personas que les gusta la joyería de colección, como pueden ver, viene este bello conjunto de, de, de, de prenda, ¿verdad? Donde usted puede lucirlo con un color verde, un color negro, incluso un color rojo. Así que, tómele mucha ventaja. También viene una colección de dos aretes con su, con su collar y esto va a costar $19.99 Precio de mayoreo, 12 dólares o 50% si usted así lo tiene, ¿verdad? Como plus del presidente. Bueno, también viene la nueva colección de lo que es eh, gel de baño, de lo que es eh, crema para el cuerpo con aroma a vainilla. Así que por favor, vainilla y champán, así que usted le puede tomar mucha ventaja. Viene el spray refrescante viene también la crema de mano, así que todo esto usted por favor tómele muchísima ventaja para ofrecérselo a sus clientes, recuerden entre más ustedes le, le, le muestran la variedad de producto a su clienta, mucho más nos van a comprar, a todas las que les encanta lo que es el Skin so Soft viene este bello set eh, va a costar 15 dólares como pueden ver, esto es alusivo a lo que es la época de invierno eh, las clientas van a estar felices porque vienen dos aromas Viene en lavanda y viene en aroma original. Así que también a las chicas que les gusta coleccionar todo tipo de maquillaje, viene una super paleta con 16 colores brillosos. Así que ya viene listo solamente para ponerle un lazo y... y eh. De color y una tarjetita con dedicatoria para su mejor amiga o para sí misma si en caso lo quiere comprar, también viene la colección de 5 lip gloss de la línea crave así que usted por favor tómele mucha ventaja, este va a costar 20 dólares pero son 5 así que tómele mucha ventaja viene la colección completa, de lo que son cremas para las manos, lip gloss pero chicas, esto es lo que más me gusta, por favor mucha atención con esto, ya vienen los sets de regalo faraway eh, va a costar 24 dólares. Les va a traer lo que es el perfume de, de viaje, ¿verdad? Perfume de bolsillo, una crema y el perfume regular. Como pueden ver, son tamaños reales, tamaños regulares. Así que ustedes le pueden sacar muchísima ventaja. También este no podía faltar, es el de la línea Velvet, viene el perfume regular, viene su crema para el cuerpo y viene un perfume para llevarlo consigo por donde quiera en su bolso. Para los caballeros no pueden faltar los clásicos porque tenemos el Black Sweat y viene en un bello, este, con un bello bolso para que usted ponga ahí eh, todo su producto eh, de su rasuradora, su perfume, eh, bueno, para que usted lo lleve todo cuando salga de viaje, ¿verdad? Así que ese es un kit muy bonito que por favor no deje de pedirlo porque les va a encantar una vez que ya lo tengan en sus manos. Así que este viene buenísimo para esta época ya de Navidad, así que por favor vayan preparándose poco a poco, aunque no se los hayan pedido ya pueden ir ordenando para que lo puedan mostrar. A esos futuros clientes y también no puede faltar la colección de velas aromáticas esto no debe faltar porque en nuestro hogar siempre es bueno tener una vela que pues que, que dé aroma y, y de esa manera pues nos haga sentir esa sensación de, de, de un hogar eh, con la con el aroma que más le guste si le gusta este olor a vainilla, si le gusta el olor a canela, bueno, todos vienen varios aromas, así que por favor no deje de ordenarlo, y para esa señora que, que también le gustan los ornamentos eh, del nacimiento, a las que, son, las que celebran la Navidad, eh, celebramos Navidad. Este es un bonito regalo para nuestro hogar porque viene eh, la Sagrada Familia. Así que esto, por favor, no deje de pedirlo o de recomendarlo porque está buenísimo. Y abastezcase con tiempo para evitar que estén cortos cuando ya el momento se llegue. Bueno, para seguir adornando nuestra casa, vienen estas bellas casitas, ¿verdad? Son tres de colección, son 11 piezas en este set. Va a costar $40,39.99. Eh, usted las puede organizar de diferentes maneras eh, debajo de su arbolito o usted las puede poner eh, en algún otro lugar de su casa como un centro de mesa o, o lo que usted quiera, ¿verdad? También viene este que no puede faltar, es uno de los clásicos, así que por favor a promover en grande los ornamentos para nuestro hogar. Así que por favor, chicas, eh, por, inviten a su grupo a que vean esta mini presentación porque son cosas que deben de saber para que sepan sugerir lo que va a venir más adelante. Y no dejen de revisar sus cajas porque ahí viene su libro del demo. También viene para más adornos de, esa, de su casa, el Snowman, ¿verdad? Viene también el Santa Claus y el Gingerbread. Esto no les debe... Eh, no les debe de faltar porque como pueden ver son figuras clásicas para el ornamento de nuestras casas así que usted puede pedir el suyo este va a costar 39.99 y vienen más detalles que ustedes pueden leer para que vean las que son las medidas y algunos de ellos son musicales así que por favor eh, tome mucho eso en cuenta para las que se organizan y hacen sus cookies para Navidad, viene un set bello de, de cortadores eh, de masa de, para cookies y ustedes pueden aprovechar de, de, de hacerlo junto con sus niños, ¿verdad? Este, y trabajar entre todas para hacer esas cookies y ponérselas con el vaso de leche a Santa Claus el día de Navidad. Así que bueno, va a costar $14.99 y a tomarle mucha ventaja. Los delantales ustedes pueden pedirlos a $14.99, a precio de público, como también otros accesorios para la cocina. Así que aquí también tenemos para eh, pasar un poquito alegre jugando con los chiquitos, vienen juegos 9.99. Este, ustedes pueden jugar con sus niños o incluso si no hay niños y si usted quiere, pues divertirse un rato entre sus amigos, también puede tomarle mucha ventaja y sacar el niño que hay dentro de usted. Así que también no puede dejar faltar, algunas figuras de colección, estas son limitadas, estas son edición limitada, así que usted puede eh, pedirlo, ¿verdad? Para que eh, orden, oh, oh, organice y adorne su, su árbol de Navidad. Así que bueno, también viene una colección de pulseras, ¿verdad? Así que va a costar cada una $7.99. Cada una trae un bello mensaje, como pueden ver aquí. Este dice Hope. Ese dice Fate. Y este, pues aquí eh, solamente son unas figuritas, eh, como una estrellita, creo, ¿verdad? Eh, no alcanza a ver muy bien. Sí, son estrellitas. Este Joy, Fate y. Uh, son los son, son los eh, mensajes para, para esta temporada. Fe, verdad? Este esperanza este, para nuestros hogares. Así que, bueno, también tenemos otro tipo de colección de joyerías donde usted le puede tomar mucha ventaja. Cada uno trae tres piezas y va a costar 12,99 centavos. Así que a tomarle mucha ventaja a todo lo que viene este libro del demo. Viene cargado, trae eh, maquillaje, trae lo que es adorno para la casa, trae joyería. Y bueno, aquí vamos también eh, mostrándole lo que es la joyería, donde vienen eh, seis, uh, pues perdón, cuatro pares de aretes, ¿verdad?, eh, va a costar cada uno 5.99 el juego de dos pares, así que usted no deje de ordenarlos. Así que si les gusta la colección de aretes y de collar, viene todo esto por 14.99. Así que como les digo, vayan pensando a qué cliente le podemos... Eh, Ofrecer para que ustedes vean este, el aumento de ventas y, por qué no decirlo, de las ganancias. Así que para el caballero de la casa, mucho ojo, viene una bella cadena, ¿verdad? Este, con un crucifijo. Ustedes saben que a los caballeros les gusta mucho esta figura. También trae un anillo. Va a costar $16.99 para usted, así que usted puede sacarle mucha ventaja. Viene un set de dos cadenas, pulsera y, y, y la cadena, ¿verdad? Donde usted sabe, ese cliente pues vaya diciéndole con tiempo para que usted no lo esté pidiendo en último momento y esté disponible. Así que por favor, chicas, todo esto a compartirlo. Eh, y bueno, imagínense, ahorita vamos a pasar a lo que es la moda. Y a usted que le gusta estar cómoda en su casa, vienen juegos de pijama muy bonitos, $29.99. Como puede ver, así, así es ya puesto. Y así es como viene. Así que por favor, tómele mucha ventaja porque están muy bonitos los colores, ¿verdad? Y usted puede quedar bien con esa amiga o incluso con usted misma. Así que también para matizarlos o combinarlos no pueden faltar los slippers, así que vienen de tres colores. Tómele mucha ventaja a todo lo que viene en el libro del demo porque está buenísimo. Aquí ustedes van a poder ver lo que es... La pijama familiar, donde papi, mami y los niños pueden vestirse completamente igual ese día de Navidad. Y pasarlo pues alegre, todos bien bonitos, este de un solo color. Tomarse la foto del recuerdo y pues pasarla súper bien. Así que por favor a compartirlo, a comprarlas. Y bueno chicas, este es el momento que muchas hemos estado esperando y son los nuevos productos que vamos a tener. Así que viene un gran desfile de productos que no pueden dejar pasar. Estos son scrub para el body, para el body scrub, estos son para el cuerpo, estos vienen, eh, vamos a hablar poco, poco de ellos más adelante, uno por uno, pero hoy por hoy solamente quiero que sepan que vienen en tres diferentes eh, aromas, ¿verdad? Eh, esto es... Eh, hecho eh, producto 100% natural, así que por favor tómele mucha ventaja, yo sé que usted ya recibió su demo, trate de leer los eh, ingredientes, ¿verdad? Y vamos a tener pastas de diente en dos versiones, una eh, con con sabor a menta y la otra es, esta contiene carbón, ¿verdad? Para que usted pueda blanquear sus dientes. También se van a estar vendiendo lo que son los cepillos especiales para que usted pueda tomarle una doble acción, un doble beneficio a este producto. Uno blanquea, ¿verdad? Y el otro refresca el aliento. Así que, chicas, a sacarle mucha ventaja y a Todas las que les encanta plancharse el pelo, hacerse tinte, hacerse rayitos, hacerse de todo en el pelo, viene un producto para cuidado del cabello, champú, acondicionador, un spray refrescante para su cabello y un aceite protector. Así que todo esto va a estar disponible a partir de este momento que vamos comenzando campaña 22. Por favor pídelos en su demo para que así de esa manera usted ya lo tenga y lo pueda vender. También viene una colección nueva de maquillaje. Vienen varios colores donde usted puede elegir su base de maquillaje, así que aquí eh, esa es la, la presentación que van a tener, así que por favor tómale mucha ventaja. También vamos a tener lo que son este polvo suelto para que tenga un acabado completo su maquillaje, ¿verdad? Y aquí tenemos varias, varias presentaciones de maquillaje, de su primer que no le debe faltar, eh, ¿verdad? Antes de hacerse un maquillaje. Eh, algo para no tonificar su piel y también tenemos este eh, entre en cuatro versiones, verdad, para notificar y emparejar el color de la piel y esto dura todo el día. Aquí ustedes van a poder ver la nueva forma en que se en que va a ser presentado el maquillaje, verdad, este para resaltar más lo que es este, sus mejillas este, pueden leer un poquito más ustedes por su cuenta para que puedan ver las funciones de cada uno de estos, así que uh, está increíble, yo ya tengo algunos, estoy estudiándolos porque ustedes saben que tenemos que estudiar la función y beneficios de cada uno para que podamos recomendarlo a nuestros clientes, chicas de estos ya me llegaron están buenísimos, estos humectan este es un, un labial tatu y esto dura ocho horas prácticamente es, vienen en varios colores muy lindos y también vienen los nuevos labiales estos labiales son como tipo eh, son como la punta es cuadrada para definir completamente la línea de sus labios, el contorno de sus labios. Vienen en tres colores, los colores son cremosos, son ricos y ustedes los van a poder recomendar porque realmente es muy buen producto. Son productos nuevos, tienen este, garantía de satisfacción, así que usted eh, va a poder eh, recomendarlo sin ningún temor, ¿verdad? Porque tienen garantía de satisfacción. Tiene mucho maquillaje, lo que es la nueva máscara. Y bueno, chicas, este libro viene cargado de cosas, como pueden ver. Eh, la nueva línea del cuidado de la piel. De esto también vamos a tener muchísimos entrenamientos. Así que esto es lo que quiero enseñarles el día de hoy porque ustedes tienen que saber lo nuevo que va saliendo y nosotros prepararnos con la información correcta verdad así que bueno aquí tenemos los clásicos los que son los tamaños bonos de la crema moisture therapy estas cremas son para piel reseca para uso diario y para, pie, para calmar eh, la comezón de la piel reseca así que este es para reparar este es para uso diario y este es para calmar así que mucha atención porque todos estos productos son buenísimos y tenemos que promoverlos al máximo, ¿verdad? Así que aquí tenemos la presentación del kit de Ultimate y el kit de la Platinum. Así que usted sáquele muchísimo, muchísima ventaja, porque viene todo esto, usted paga a precio de mayoreo 36,74. En el libro esto le cuesta 53 dólares, así que tómele mucha ventaja a estos precios del que hay de nuevo porque usted tiene que tener a tiempo las muestras para su cliente. Y bueno, aquí no nos puede faltar lo que es la caja A. La caja A nos trae cuatro productos bellísimos, así que como pueden ver, esto es lo que trae, trae un labial, Trae un pestañol, un delineador, perdón, y un pestañol. Así que ustedes sáquenle muchísimo provecho porque trae eh, un producto clásico. La caja está bellísima, ya lista solo para regalar. Así que por favor, usted sea ingeniosa, sepa eh, orientar a su eh, cliente para que ella le compre muchísimo más. Y bueno, el libro que tanto estamos esperando es el libro regular de la campaña donde trae la introducción del perfume que hemos estado anunciando y es el Live Out Loud. Este perfume está buenísimo, eh, tiene unas notas de perfume, de aroma, muchísimo, eh, muchísimas eh, personas les ha gustado porque el, el aroma es agradable, no es un aroma fuerte, no es un aroma este, tampoco suave, sino que está exactamente al gusto de la persona, ¿verdad? Algo que les va a agradar. Y tenemos la colección completa de la línea de labiales Matitude estos son eh, muy bonitos los colores cremosos duran mucho tiempo en los labios y usted se va a sentir cómoda como si no estuviera usando nada así que son muy bonitos y usted los va a disfrutar también tenemos lo que son las cremas para el cuidado de la piel para las estrías, para la flacidez de la piel y por qué no decirlo para reafirmar eh, la piel, verdad. Y esto es muy buen producto, como también la línea del anti-pollution. Esto está buenísimo para purificar lo que es nuestra piel, verdad. Y como le digo, el libro está dividido, este está dividido en varias secciones donde ustedes pueden ir buscando. Lo que es la, el cuidado de la piel, donde está lo que es el maquillaje, donde está lo que es la fragancia. A mí me encanta dirigirme a dónde está la fragancia porque casi siempre mis clientes me preguntan a cómo viene el Faraway, a cómo vienen los clásicos que ya conocemos, ¿verdad? Y es bueno identificar por secciones nuestro... Eh, nuestro libro. Y aquí no nos puede faltar lo que es la moda chicas. Aquí ustedes, por favor, tómenle muchísima ventaja porque está todo lo nuevo y, y bonito que va saliendo, ¿verdad? Eh, las camisetas de manga larga, todavía hay camisetas, eh, manga corta, ya preparándonos para lo que es la época del otoño. Por favor, a promover, especialmente las jovencitas que les gustan los leggings, hay que aprovechar y de sugerirlos, ¿verdad? Porque vienen en paquete de dos, como también vienen las eh, camisas cue cuello alto, que las podemos este, sugerir. Es bueno ser producto del producto, modelarlos, hay que ordenarlos, algunos para que podamos lucirlos y de esa manera las personas eh, puedan ver qué es lo que tenemos. También viene lo que es la línea espira, que no nos puede faltar, Vienen los shakes, vienen las vitaminas, viene para dar energía. Chicas, no dejen faltar no dejen que les falte nada de esto porque realmente hay mucho de dónde sacar eh, ganancia eh, y hacer más grande este negocio. Bueno, también tenemos durante el mes de octubre completo, tenemos la... La, la, la campaña eh, para apoyar lo que es la Sociedad Americana del Cáncer. Así que eh, nuestra compañera Marta Velázquez es la que está encabezando la línea de mujeres hispanas apoyando la causa. Ella estuvo con nosotros el otro día en una entrevista, así que ella es quien nos representa a nivel nacional. Y ella pues aparece acá en este... En este eh, catálogo, ¿verdad? Así que vamos a tener lo que son brazaletes, ¿verdad? Están muy bonitos los brazaletes. Eh, vamos a tener lo que son este, este collar muy bonito que puede ver, es como una lágrima rosada. También tenemos el pin que no nos puede faltar porque estos son los símbolos que nosotros tenemos para apoyar lo que es la lucha del cáncer. Así que también tenemos lo que es el chaleco, este, una faldita de tutú, tenemos esta camiseta que está bonita, los zapatos, las zapatillas estas y su bolsita, ¿verdad? También tenemos una mini colección de maquillaje, tenemos lo que es un rubor tenemos lo que es un chapstick y lo tenemos un labial rosado. Todo esto es para apoyar la organización, la sociedad eh, americana este, que lucha contra el cáncer. Así que por favor pasen la voz con sus amigas, sus compañeras de trabajo, porque por cada producto de esto que vendamos, también tenemos nuestra comisión como representante eh, y aparte de, de, de, de lo que Avon, le pagamos a Avon, ellos van a donar eh, a la sociedad eh, eh, americana del cáncer, tienen ellos destinados a, a donar el 15% como ustedes pueden ver acá. Así que eh, si ayudamos y lo promovemos, ellos pueden ayudar a esta organización. Así que también a todas las señoras que pa han padecido o padecen de abusos domésticos, también tenemos una organización que se les ayuda, así que aquí todo está documentado, como pueden ver se les va a donar también el 15% de la venta de estos artículos, así que por favor compartámoslo con todo el mundo para que puedan ayudar y apoyar estas causas y por favor no dejen de comprar su caja A porque viene muy bonita, viene un, un labial tattoo Viene un delineador este, de los mega efectos y tenemos también un, eh, un esmalte eh, con acabado gel y su, su, su laminita de piedritas para que las puedan eh, adornar, ¿verdad? Como pueden ver, eso es lo que nos trae, lo que la campaña número 22. Viene muy cargada de muchas ofertas, así que por favor no deje de compartirlo, ¿verdad? Les agradezco la atención que han tenido de escuchar este, este video. Por favor, chicas, compártanlo. Tratemos de hacer el mejor esfuerzo, de que nuestro equipo responda, que las muchachas nuevamente se vuelvan a incorporar a la actividad. Eh, estamos haciendo todo lo posible para documentarnos y entrenarnos, así que ustedes, por favor, como líderes, eh, tratemos la manera de compartir todo contenido que creamos que va a ser para beneficio de nuestros equipos así que yo ya estoy haciendo mi parte compartiendo este pequeño entrenamiento de venta así que espero que ustedes también hagan la suya compartiéndolo con sus equipos y que hagamos una mejor campaña una excelente campaña número 22 así que gracias por haberse conectado a este video. No olviden darle like y eh, por favor suscríbase al canal de YouTube porque ahí están todos los videos de entrenamiento, todas las entrevistas que voy haciendo para que ustedes también se puedan auxiliar. Gracias.